Y ahora vamos a escuchar a Cecilia von Reichenbach, quien va a hablar sobre Marguerite Heiberg de Bosé. Eh, bueno, ella realizó el doctorado en física, no, Cecilia, Cecilia, realizó el doctorado en física en la Universidad Nacional de La Plata, y luego de 10 años de trabajo en temas de física teórica de altas energías, cambió la orientación de sus investigaciones hacia la comunicación pública de la ciencia y la historia de la física en Argentina. Eh, bueno, y sus investigaciones se basan en los documentos e instrumentos científicos del Museo de Física del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas, del que es directora y es profesora en una cátedra mixta en la Facultad de Humanidades. Así que bueno, bienvenida Cecilia, muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias Inca, gracias por esta invitación y felicitaciones por esta iniciativa. Y bueno, como dijo Inca, yo trabajo en el Museo de Física. Y además de difundir eh, la historia de la física, además de difundir el de física y de la historia de la ciencia en general, queremos difundir eh, la historia de la física local. Y en particular descubrimos que hay algunos eh, personajes que han sido olvidados en la historia institucional, digamos, y hemos tratado de... Eh, de, de darlos a conocer. Entonces, eh, yo, en vez de contarles, voy a compartir con ustedes eh, la forma en que desde el Museo de Física estamos eh, haciendo conocer eh, todo lo que tiene que ver con Malbede Fiber y para eso voy a pedir permiso para compartir pantalla. Ahí me tienen que habilitar alguien, quién si es anfitriona, anfitriona. Ahí está, solicitamos a ver. Sí, sí, ya está como con anfitriona. ¿eh? Perfecto. Entonces, hay una leve demora por, por la cargada de la página. Esto que les voy a mostrar eh, es una compilación de toda la información o gran parte de la información que nosotros. Eh, tenemos en el Museo de Física, que la presentamos a través de una, eh, de, una de las páginas del museo. Eh, me pareció interesante compartirlo así, después si alguien tiene curiosidad, puede ir y mirarlo más en detalle y con un, un tiempo un poco más relajado. Eh, Aquí, bueno, eh... bueno, esta es la, la foto de cuando era estudiante en Copenhague. Ella empezó el doctorado en química. Eh un poco grande, porque cuando ella era chica, el colegio secundario no estaba eh, habilitado para mujeres y tampoco la universidad, entonces hizo eh, la escuela primaria con tutores, el secundario también con tutores y ayudada por sus hermanos y su padre, y ingresó a la universidad eh, y se recibió de eh, doctora en química y bueno, finalmente terminó trabajando en un tema de frontera entre química y física, por eso nosotros la, la tratamos como física. Eh, en esta imagen se la ve en el Instituto de Física, aquí en La Plata, eh, rodeada de los, del resto de los profesores, de, ella era la única mujer docente en esa época, eh, en, en el departamento de, lo que era el Instituto de Física, hoy Departamento de Física, ¿sí? Y lo interesante de la carrera de Margrethe es que eh, ella fue pionera en más de un aspecto, que yo les voy a ir contando a través de esta infografía, pero eh, básicamente se dedicó a investigar, a enseñar y a hacer comunicación pública de la ciencia. Aquí eh, hemos recuperado algunas de sus publicaciones académicas, si uno eh, se mete en alguno de estos eh, links. Pueden ir al, al CEDISI, que es el repositorio de la Universidad de, de la Nacional de La Plata, donde uno puede eh, tener directamente el archivo de la, de, de la publicación que ya hizo. Por ejemplo, este, que, que elegí recién, es, es uno de un estudio de espectroscopía, que es una técnica de física, que usó. Eh, junto con uno de sus discípulos, Ramón Loyarte, para encontrar, hacer un análisis de calidad de la yerba mate, que tenía alteraciones y era muy difícil detectarlas una vez que las hojas estaban molidas. Eh, bueno, con, con unas, estas técnicas de la física, de la espectrofología, se podía eh, detectar que, que habían truchado, digamos, la hierba la eh, aún cuando ya estuviera molida. Y es uno de los primeros trabajos de de control de calidad, usando técnicas eh, científicas. ¿sí? Después hizo otro trabajo parecido, que se llama el ultravioleta filtrada, que tiene que ver con cómo detectar, con, con la, la radiación ultravioleta, eh, adulteraciones que se hacían en documentos judiciales y en, en Filatelia. ¿sí? En, en Filatelia hay muchos intereses en juego, porque es, es, es, hay muchos coleccionistas, y el hijo de Margrete eh, fue eh, un, eh, un filatelista muy importante y un especialista en la historia del Correo argentino. Entonces juntos hicieron este libro, este trabajo, que publicaron en una revista, y además eh, hizo eh, publicaciones eh, de divulgación, es decir no en términos técnicos, sino en, en, en términos cotidianos. ¿Mm? Eh, hizo también otras publicaciones sobre eh, diversas eh, novedades en, en física, novedades en técnica, por ejemplo, tradujo el primer libro sobre televisión que se hizo, cuando la televisión todavía estaba en, en, en su fase experimental, eh, lo tradujo junto con Ernesto Sábato, que había sido alumno de ella también, eh, y bueno... La figura de Margrete eh, fue, fue origen de distintas publicaciones que se hicieron. El primero eh, en, en escribir sobre ella fue eh, Guillermo Bibiloni un, un físico platense que escribió sobre la, su, los primeros trabajos sobre historia de la física en La Plata. Eh, en este trabajo de, como pionera de la física en Argentina yo también participé junto a osvaldo Civitarese, y después Digamos que yo seguí trabajando en temas de, de, de historia y publiqué algunos trabajos más sobre ella, a medida que fuimos recuperando documentos. Y hay un trabajo eh, de Emily Hunter y Lewis Payens, son canadienses en que comparan eh, la trayectoria y la vida personal de, de Margaret Heiberg con la de Maris Lodov y ¿sí? Ambas eh, inmigrantes de un, de un país pequeño fueron a otros países, ambas se enviudaron jóvenes, tuvieron que hacerse cargo de sus hijos, ambas se destacaron en, en su disciplina, bueno, tuvieron después distintas, distintos desenlaces, sus su trayectorias, porque, eh, bueno, margrete estaba en La Plata y, y Marie Curie estaba en, uno, en, en centros mundiales que le dieron más oportunidades. ¿sí? Eh, como para... Contarles brevemente cuál fue su trayectoria a la línea del tiempo. ¿Sí? Aquí arriba tenemos su, su trayectoria personal, nació en 1865 en un pueblito muy pequeño, en Dinamarca, eh, después de recibirse eh, de, de química en 1901, que fue la, la primera mujer en recibir el, el título de, de en doctora en química en Dinamarca se trasladó eh, a la Universidad de Copenhague, ahí participó en, como asistente científica de química, que fue la primera mujer en, en ser asistente, asistente científica, nada menos que de eh, Walter Ners, que fue premio Nobel y el padre de la que se conoce hoy como físico-química. Y allí conoció a Emil Goce. que era un físico alemán que trabajaba con NERS también, eh, se casaron y tuvieron un hijo, y al poco tiempo recibieron una invitación para venir a La Plata a poner en marcha el Instituto de Física de la Universidad Nacional de La Plata, él contratado como director, ella como profesora. Eh, cuando llegó en 1909 tuvieron que poner en marcha, no solo el Instituto de Física, sino el edificio, donde iba a funcionar porque era un edificio que era inadecuado y en muy poco tiempo, quiero decir muy poco tiempo, dos años, lograron que esta institución tuviera un nivel de excelencia comparado con otros centros de física a nivel mundial y era un centro muy prestigioso. Eh, ella se dedicó especialmente a dar clases de física experimental que era una novedad para la época porque la física se enseñaba poco y era todo fórmulas sobre un pizarrón, eh, había muchos instrumentos científicos que son los que hoy forman parte del patrimonio del Museo de Física, eh, que no habían sido puestos en marcha nunca porque no había quien tuviera ese conocimiento, alrededor de 2.000 instrumentos. Bueno, ella los puso en funcionamiento y los usó para dar clases y empezar a formar a los que serían los primeros doctores en física del país. Y los primeros cinco físicos del país se recibieron en La Plata eh, bueno, cuando ellos llegaron, eh, ella tenía un, un cargo de, de profesora, eh, tenía un hijo de siete años, pero en 1911 Emil, Emil se falleció eh, y ella quedó eh, en una ciudad que, a la que había llegado tres años antes, viuda, eh, eh, una mujer sola. Eh, extranjera y bueno, siempre tuvo dudas si debía volverse a Dinamarca volver a Alemania o quedarse en La Plata finalmente intentó un, una, una cosa intermedia que era trabajar un tiempo en Alemania, un tiempo en La Plata porque el aislamiento científico por cuestiones geográficas y, y de tiempos hacía que ella no pudiera ir a congresos que no pudiera vincularse con colegas que no pudiera trabajar en colaboración bueno, finalmente, una de las veces que fue a Alemania, eh, la sorprendió, se fue con su hijo pequeño y la sorprendió la guerra ya. Pasó toda la, la Primera Guerra Mundial en Alemania. Eh, cuando volvió, resulta que su, su cargo de profesor había sido ocupado por otra persona, por un ex discípulo de ella. Estuvo con trabajos eh, que no eran acordes a su capacidad, como bibliotecaria, como profesora en, en, en un colegio secundario, eh, digamos le fueron dando trabajo como para que pudiera vivir, pero eh, tardó muchos años en lograr que le devolvieran su cargo como profesora, eh, que, había, eh, que había ganado por mérito propio. ¿Mm? Eh, bueno, eh, ella como se recibió grande, eh, y tuvo estos inconvenientes, de este científico, eh, dedicó más tiempo a la enseñanza eh, que, que a la investigación, eh, sin embargo, bueno, tiene varios trabajos publicados, eh, tiene trabajos de, de física teórica y también de física aplicada, distintas eh, temáticas locales, eh, y bueno, eh, en, ella fue feminista, pero desde, ella decía que eh, no estaba a favor del, de la agitación, sino que ella eh, aportaba mejor al feminismo, eh, haciendo su trabajo lo mejor que podía. ¿Sí? Eh, nosotros desde el museo tratamos de eh, hacer conocer su trayectoria a través de, además de publicaciones, a un, a, hicimos una exposición, nos contactamos con la nieta de, de, de, de Margrete, que es eh, Beatriz, que vive en Estados Unidos y es química, como ella, que nos donó varios de sus objetos personales. Y bueno, hicimos distintas presentaciones contando la historia de Marguerite eh, en Argentina y en Latinoamérica, para que se conociera su trayectoria. Y por otro lado, recuperamos unas, eh, unos docu documentos que ella había atesorado y que estaban eh, almacenados en la biblioteca pública de la universidad, y que fueron llevados al museo, los estamos acondicionando, y eh, son eh, papers que le mandaban eh, científicos de la época, cuando ella y Emilio eran editores de una revista científica internacional. Eh, bueno, tenemos todos esos documentos allí, eh, y los estamos rescatando eh, y, y acondicionando para, para guardarlos para guardarlos y ponerlos a disposición, porque nuestra idea es que eh, todo este material tiene que ser accesible ¿sí? a quien quiera usarlo para investigar, para curiosear, para saber más. Eh, entonces, estamos tratando de que todo esto esté accesible a través del CEDICI, como conté, que es el repositorio de la universidad, y, y también, no solo para los... Eh, los estudiosos, sino para el, el, el ciudadano común. ¿sí? Y entre otras cosas hicimos este podcast que es eh, es un relato inventado eh, y que está leído, a ver si lo tengo aquí cargado más, más adelante, y que está leído eh, con el el fondo de un paisaje sonoro que está ambientado en en La Plata, en 1908. ¿sí? La idea es que eh, ella va caminando por la calle y el paisaje sonoro que se escucha detrás es, supuestamente, porque no tenemos grabaciones en esa época, el paisaje sonoro que eh, se habría escuchado una tarde de enero en La Plata, ¿sí? en La Plata de esa época. ¿sí? Se escuchan las campanas de San Ponciano, que ya estaban, se escuchan las aves, que son las mismas que que hay ahora, salvo alguna, algunas nuevas, eh, bueno, eh, esta, esta construcción de, de este texto, eh, les estoy dando charla porque está en encargarse, ¿no? Eh, lo hicimos gracias al aporte de Federico Aureli Berri, que, que nos construyó el paisaje sonoro, y Aurelia Tiberardino que, que lee el texto, y bueno, mi idea era eh, terminar esta presentación con este este breve podcast, eh, donde un poco lo que queremos mostrar es, son eh, tus reflexiones ¿sí? de, un, un, de una persona que ya está en el fin de su carrera y rememora cuando ella comenzó a estudiar química, eh, el camino que se le, que se le abría eh, en un gran laboratorio prestigioso de, de, de Europa, y que de repente se vino a la aventura de Sudamérica eh, en 1909. Piensen lo que era La Plata en 1909. Y, eh, digamos, ella, ella vino, venía, eh, eh, vino un poco a la aventura aquí, ¿no? Un lugar que no tenía tradición científica en física, solo había algunos naturalistas. Eh, y bueno, esa aventura la llevó a quedarse aquí, a finalmente hacer. Esa es ciudadana argentina y, y finalmente jubilarse aquí y, y está enterrada en el Cementerio de La Plata junto con la su mamá, con marido. Diciembre de 1935, un anzor de 70 años camina por la abriga de desplazamiento este de Chile. Este turismo iba de ciudad de negro, con un sandrojo que cubre su cabecelazo y su camisa. Camina despacio. De desde su trabajo como profesora de física experimental hasta su casa a la fase 1 cuando le esperan los estudiantes, así con sus pensiones, la ayudamos a completar su madre. Madre, no sé qué, logró estudiar con tutores, ayudada por sus hermanos y su padre, quienes no solo le comentaron el gusto para aprender, sino que también le dieron. Las herramientas para ingresar a la universidad. Con esfuerzo se convirtió en la primera mujer en obtener el título de cínico en la marca, así por el año 1905. Y también se convirtió en la primera mujer en trabajar como profesora de en el Instituto de Cínica de la Universidad de Copenhague. Mientras camina, el tercero de los cielos le recuerda a las primeras luces a la plata, con su marido y con Walter el hijo de 17 años. Fue un monstruo en la novela de Euronía, que valoraba la intención de el interés con la ciencia de Maldés. Hubieran compartido el trabajo, los viajes, y luego esta aventura de viajar fracos de América de 1909, contratados para iniciar la investigación y la enseñanza en la universidad y física de la universidad. Maldés no cree haber tenido fáciles ni ventajas por el uso de la enfermedad durante todo con mucho esfuerzo y ciencias que trataba por un salvo por su familia. Y esta segura de que es imposible evaluar el impacto del trabajo que tiene en una sociedad cuando las mujeres no ponen lo mismo que los Nunca estuvo a favor de la situación, pero siempre se contribuyó al trabajo el mismo siendo la primera y cada vez canta en el fresco de su casa. El no de árboles, con en el profundo de los flores y árboles y recuerda con satisfacción su actividad para difundir la ciencia